Sin contratiempos, de manera fluida y poca asistencia, avanzó la primera jornada de vacunación contra la COVID-19 en el centro expositor de la capital de Puebla, donde la brigada Corre Caminos aplica terceras dosis de la vacuna a los mayores de 18 años, además de aplicar el antígeno a menores de 12 a 14 años con comorbilidades y rezagados. A diferencia de otras jornadas, no hubo largas filas alrededor del recinto ubicado en los fuertes de Loreto. En cambio, las personas avanzaron de manera constante, por lo que no hubo aglomeraciones. Al lugar, llegaron en su mayoría jóvenes y adultos mayores, aunque también acudieron menores de edad acompañados de sus padres para conseguir la dosis de la vacuna. El tiempo de espera no fue mayor a los 10 minutos, resaltaron personas entrevistadas por este medio, quienes estimaron poca afluencia en la jornada de este lunes, que terminará el próximo viernes. La primera sí estuvo muy... No sé si llamarlo desordenada, pero sí fue mucho tiempo el que pasé. Más o menos pasé como siete horas acá y a comparación de hoy, pues sí fue rápido, la verdad.